Bueno, pues mi historia va de que un día eh, unos amigos y yo íbamos al, a jugar un partido de fútbol y pues iba, eh, nos subimos al tren en un vagón y vimos un cierto de personas que se cambiaron y también vimos una, una señora que cogió y cambió, o sea, y agarró fuerte el bolso porque, a ver, nosotros pensamos que lo hicieron porque ellos pensaban que les íbamos a robar o algo y pues nos sentimos mal y nada, pues lo que hicimos fue agachar la cabeza en sentido porque estábamos mal y eso, pero luego nos quedamos en nuestra parada y seguimos con nuestras cosas.